Esta falta de previsión que eh, planteaba mi compañero Pedro Santiesteve, así como la desidia de la derecha con relación a lo que serían los centros públicos, se ha materializado de tal manera que este jueves mismo tres centros públicos, en concreto el centro. Eh, público de Tenerías, el de Valdespartera y el de Monte Canal han tenido problemas en el funcionamiento y mantenimiento de sus servicios de calefacción. Esto ha supuesto que este jueves pasado los alumnos que allí estaban y el profesorado estuvieran en unas condiciones que podríamos decir no eh, buenas o no de calidad medioambiental suficiente para poder impartir las clases. Nosotros como Zaragoza en Común lo que solicitamos al equipo de gobierno es una vuelta al Colegio Segura eh, lo que planteamos también es que eh, este mantenimiento y calefacción, que es una de sus obligaciones, se lleve a cabo y, además, reseñamos que eh, a fecha 30 de noviembre la ejecución de la partida que se refiere a mantenimiento de estos centros públicos está ejecutada solamente a un 60%.